¿Cómo mantenerse estable? Suavemente relajo cada músculo de mi cuerpo y le doy el permiso de soltar y liberar cualquier tensión. Voy a visualizar un mar en calma libre de olas, tranquilo, sereno. Me sumerjo en ese mar sintiendo que allí, en lo profundo, hay silencio, hay quietud. Estoy más allá de las olas suaves de la superficie. Ese mar es como el interior de mi propio ser. Allí no hay nada ni nadie que pueda perturbarme. Es un espacio sagrado de paz y silencio. Estoy libre de influencias. Percibo mi ser como una perla de luz, un punto. Y me centro en dicho punto, poniendo punto final a todos los pensamientos, punto final. La mente está leve en calma, y así percibe el poder de paz y amor del Ser Supremo, como un constante océano de paz, de amor, de dicha. Así recibo sus cualidades y vuelvo a mi propia estabilidad interior. Soy paz.